Hola, soy Alberto Nova Beltrán, ¿ya escucharon mi primer video donde me presentaba? Hoy vengo a hablarles de las compras en línea. Debemos ser muy cuidadosos en este tema, ya que podemos salir estafados y exponer nuestros datos personales o los datos de nuestras tarjetas de crédito. Por ejemplo, hace un mes yo hice una compra en línea donde gasté más de 3 millones 500 en un celular. Lastimosamente fui estafado y me robaron el dinero. Estos son algunos tips para evitar cometer esos errores y no salir estafados. 1. No navegues en páginas que no conoces. 2. No pongas ningún tipo de información personal, a menos de que conozcas la página al 100%. 3. Revisa que la página web tenga certificado para compras seguras, la cual parece un candado. 4. Verifica que la página web contenga una dirección en Colombia, un número telefónico y un nit.